Yo soy Claudia Lara, tengo 37 años y tengo cuatro hijos y soy albañil, trabajo en el FOL hace más o menos cinco años y medio y bueno, este, eh, me siento muy feliz trabajando en el grupo, aprendí muchas cosas eh, soy Parra Brenda, tengo 39 años, mamá de tres hijos. Eh, comentar un poquito de cómo empezó la, eh, la construcción de nuestro salón. Eh, en primera instancia estuvimos en lugares, en casas de compañeros. De, de, de ahí se nos retiramos, fuimos a alquilar, en muchos lugares no estuvimos. Hasta que llegamos a una asamblea y charlando entre todos los compañeros eh, decidimos de no alquilar más y poder eh, esa plata en la que se nos iba en alquiler poder construir nuestro salón. Eh, mucho sacrificio para poder construir nuestro salón, eh, nuestra casita del FOL, como la llamábamos. Eh, en primer lugar, eh, entre todos los compañeros buscamos lugar para tener un terreno. Eh, bueno, se decidió, buscamos, la mayoría de los compañeros trajeron información hasta que llegamos acá en el día de hoy donde tenemos nuestra, nuestro salón. Eh, entonces, eh, a medida que íbamos alquilando y eso, eh, llegamos a una conclusión cuando teníamos asamblea entre todos los compañeros a, a votar, a definir eh, qué podíamos empezar a hacer. Entonces se decidió comprar un terrenito para poder tener nuestro lugar, nuestro espacio propio de nosotros. Y bueno, así fue sucesivamente, hasta hace dos años atrás que empezamos a trabajar, eh, empezando a hacer la base, eh, a construir. era En ese entonces no teníamos luz, teníamos que andar pidiendo, a eh, no teníamos agua, teníamos que ir a buscar un canal eh, y nos costó y así fue sucesivamente que los compañeros empezamos a pensar qué cosas podíamos hacer para poder construir nuestro salón. Empezamos a hacer rosquitas, hicimos una peña, una peña folclórica que fue en el barrio JJ Gómez en el salón comunitario. Bueno, este año aprendí a, eh, muchas cosas en el, en el FOL, por ejemplo, aprendí a lo que es pegar ladrillo armar estribos, este, varias cosas que bueno me enseñaron mis compas también y bueno me ayudó a aprender también para poder hacer mi casa eh, después bueno como la sociedad por ahí eh, yo tengo amigos que por ahí yo les cuento que trabajo en la ingeniería y ellos como que me dicen en serio como que me preguntan de verdad trabajas de eso no te creo me dice. y por ahí bueno eh, también la gente por ahí es como que lo ve como que no que no es un trabajo para las mujeres, pero en realidad sí, es un trabajo y está muy bueno. Eh, yo soy Nora Beatriz Morales, tengo 55 años, eh, soy eh, albañil, ayudanta, eh, hace ya tres, tres años que estoy, empecé ayudante de Adriánil trabajando para acá para mis compañeras, ayudando a hacer las casas de las, las compañeras, Y ahora se, estamos trabajando acá en la casita de, de casita de Paul eh, como ayudante de Adriánil empezamos a construir el saloncito. Costó, como digo, en primera instancia, porque no había luz, no había agua. Eh, los compañeros, para empezar, desde abajo, lo que esto platea. Eh, tuvimos que trabajar a mano, todo lo que, todos los trabajos se hacían a mano. Eh, me perdí. <risa> Eh, mi nombre es Morales Mónica Alejandra, trabajo en la casita del Pol, ruca como está nombrado. Eh, nosotros hacemos trabajo de albañilería, eh, no tenemos patrón, nos organizamos entre nueve compañeras el trabajo. Eh, ¿cómo eh, por decir, una se encarga de la hormigonera, dos acarrean arena, eh, la piedra, el cemento, el agua entre dos compañeras se hace todo ese trabajo y bueno, eh, se está levantando la casita del folk que nos faltaría el techo y bueno, esperemos que, no sé, que es... ¿Solo? <connector> para mí, ¿qué significa eh, ser una mujer albañil? Eh, para mí... Eh, eh, yo, yo aprendí a, a, a construir. Como el, hoy el machismo está como diciendo: bo, A mí me, me le dijeron, Eso no es para vos. Y yo le digo, Bueno, eso ya es machismo. Yo digo, Yo sí lo puedo hacer, porque me considero una persona capacitada para hacerlo. No, no dependo de, de ningún hombre. No. Sí, todo lo que aprendí. Fue entre mujeres y todo se puede. Esa para mí es ser una mujer albaní, eh, Poder eh, pegar un ladrillo, eh, poder alcanzar un balde. Que no solamente el hombre lo hace, sino que también la mujer también. Hoy, hoy el tiempo de ahora es, es todo por igual. Eh, yo puedo hacer todo lo que hace un hombre, yo lo puedo hacer también. Bueno, y, y esto, eh, eh, trabajar sin patrón, bueno, es algo es muy bueno porque uno toma la responsabilidad de, de trabajar y sin que nadie lo mande, sin, sin estar esperando orden de nadie. Y trabajar sin patrón, para mí es algo que uno tiene que tener su responsabilidad y ver el rendimiento. O sea que si no porque no tengamos patrón, no, no hacemos nada. Y, y esto es muy bueno porque uno ve su rendimiento y su responsabilidad. Para mí está espectacular. Y, y bueno, eh, después eh, de, de participar en en el, en el proyecto este, en el FOL, para mí es, es algo bueno. Eh, para mí significa mucho. Tiene algo muy bueno porque eh, uno sale de casa y se junta con sus compañeras, comparte momentos muy lindos. Eh, para mí me ayuda un montón porque yo estaría pasando un momento de depresión, pero gracias a esto, gracias a mis compañeras, estoy saliendo adelante. Eh, estuvimos trabajando día a día para poder juntar plata y poder tener lo propio que tenemos ahora. Estoy acá como estoy, feliz. Me encanta trabajar como albañadería y yo a todas mis hijas les estoy diciendo si usted tiene la oportunidad de trabajar hay que trabajar albañadería, es hermoso. uno que te saca del estado que uno está, si es, tienes problemas depresivos, eh, problemas económicos, las compañeras son excelentes compañeras y yo gracias a esto estoy feliz porque... Eh, más de una acá me dice, uy, Narita, pues a mí me aprecian un montón por lo que yo he pasado. Situación muy triste. Y la sigo pasando. Yo, yo salgo adelante en, trabajando en la y eso, estoy feliz. Lo que más me encanta es esto. Ser una mujer albañina. Y ser lo que estoy. Una excelente persona con mis compañeras que me adoran. Y mis referentes que son excelentes. Me han sacado de lo que no, no he podido salir, pero gracias a ellos hoy he fijado con eh, con un cambio de mente estoy bastante bien, ánimamente también, porque el estado depresivo que yo estaba me han sacado adelante. Y no, bueno, sí, le doy gracias a todos. Tendría que contar mucho mi historia, pero bueno, la mayoría de mis compañeros saben lo que he pasado. Y bueno, a los añadiría yo les agradezco mucho por todo lo que me han dado. Cuando llego a trabajar, lo primero que hacemos es higienizarnos eh, y después, bueno, eh, la compañera nos dice qué es lo que hay que hacer y entonces empezamos a trabajar, empezamos a sacar los materiales y bueno y después eh, desayunamos, eh, compartimos experiencias, no eh, sé, sea, contamos cosas que nos habían pasado. Y bueno, eh, se nos pasa el tiempo trabajando, haciendo chistes. Eh, está muy bueno. Eh, qué sé yo, te distrae mucho. Nosotros venimos acá y nos distraemos un montón de, de lo cotidiano de nuestra vida, de lo que nos pasa en nuestra casa. Eh, y acá es otro, como otro mundo. Así que bueno, a mí me re gusta, yo me río, juego mucho con mi compañera. Así que bueno. porque chicas si no van a tener conmigo acá y ustedes... <risa> nah. Bueno, de ahí. Eh... Corta, corta. No, no, no, no. Me... Ay, me tildé como nunca lo traía. Eh... Sí. sí, ya empecé otra vez. Por eso te gusta la pero... pregunta. Qué difícil. <risa> Toma 258 meses. Es re difícil. <risa> eh, para mí Rucan es bueno, o sea, significa mucho porque estos años a mí me ha ayudado un montón eh, en el tema económico, he podido ayudar en mi casa, eh, he tenido mi propia plata y eso me, me pone muy feliz porque, porque me siento feliz de lo que hago y siento que aporte algo. Y hacer la casita del FOL para mí es un orgullo muy grande. El día de mañana, ojalá, que nos tengan en cuenta lo que nosotros hicimos por tener esta casita, este espacio para la comunidad o para la gente necesitada. Eh, me gustaría que algún día nos tengan un recuerdo de las mujeres que hicimos la casita del FOL con tanto sacrificio. Porque cuando yo empecé, bueno, decían las chicas, yo no estuve en ese momento, pero las chicas decían que ellas acarreaban agua del canal para poder hacer la base. Pero yo no estuve en ese momento, cuando yo empecé ya estaba la mitad de la casita hecha. Yo ayudé a poner techo, fui a pedir presupuesto y todo eso. Pero para mí un orgullo muy grande hacer la casita del FOL. Yo eh, siempre firme con mi organización porque estoy muy metida con la organización y, y para mí es un trabajo porque yo acá no cobro un sueldo de arriba ni nada de eso, porque yo me lo gano eh, trabajando como se los ganan todos mis compañeros. Por eso, si nosotros salimos a luchar a la calle es porque la luchamos para nuestra organización y también a la vez luchamos por los vecinos que tenemos alrededor para tener agua, para tener luz, para, para ayudarlos con mercaderías también y, y, y, bueno, y tener nuestras cosas que tenemos acá. Así que muy agradecida del FOL. ¿Pero? no, te el ahí? ¿No te el ver, sí. te Sí, sí. ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero no se te ¿No se te tenía el piso. Ah, sí, lo pasó. pero igual no, no, un no, Que ustedes quieran, No ¿eh? podemos sacar el barbijo? Ah, si sí salimos. No. No, pues no, estamos en pandemia. Claro.